Más de un bobo me dijo que yo no podía hacerlo Como estos niggas Me ríen sus caras, dejo que murmuren guacho ni vida Diga lo que digan, dejo bla, que bla, sigan bla, Pero los tengo en la mira. mira Solamente los miro y no saben qué hacer Están que se mueren de envidia No tiene importancia Su mierda es rancia Me quieren buscar, saben dónde estoy Estoy con la vagancia Mi ciencia es exacta 5 de balanza, me auto supero, siempre con los míos no pierdo la esperanza Yo soy persona, de por rapero, yo soy real, siempre a mi perro Van de piteros y pistoleros, Peor que las minas, son embrolleros empiezo de cero, abriendo camino Como un insecto, yo te elimino Solo contra mí, yo lo fulmino Estoy revolado, vino no hace de día, día, estoy en la esquina, esquina Siento que muero, quiero alcohol y mucha vitamina El Nico la llama el enzo la busca. El y la pica pa' que lentamente mierda introduzca. No compro con Dios ni con el diablo. Solo muy pocos saben lo que hablo. Mucho bla bla hay que demostrarlo. Por eso lo hago, por eso lo grabo. Vamos a fumar, vamos a rancharla. Una coquita, y y si charla. Una en la vida, vamos a aprovecharla. Que quieren acá, no van a contarla. Menos a contarla, no tienen aval. Sigo en la mía, cheto mal. Se quiere matar, solo soñar. Ahora que nos fuimos, cómo se empiezan a drogar. No, no, no, no, no, no. Ahora que nos fuimos como se piensan drogar <música> cuando un bobo me dijo que yo no podía hacerlo como estos niggas Me ríen su cara, dejo que murmuren, guacho, nigga, vida Digan lo que digan, dejo que sigan, pero los tengo en la mira Solamente los miren, no saben qué hacer, están que se mueren de envidia Dura uh. un récord si es tuyo, nigga Representando el fucking barrio ¿eh? El Dorado Buenos Aires Argentina ¿no? El Jalón City Negro ¿no? 2017 ¿no? Cuiden a sus novias